Hola, ¿qué tal? En el vídeo anterior habíamos comentado que íbamos a ver dos formas de construir contadores. La primera de ellas iba a ser mediante el uso del diseño sistemático de sistemas secuenciales y la segunda sería utilizando otros módulos contadores ya existentes, modificando su comportamiento para hacerlos comportarse de una forma distinta. En este primer vídeo vamos a ver un ejemplo de cómo generar un contador aplicando los pasos del diseño sistemático. Es exactamente lo mismo que ya habíamos visto en el capítulo en el vídeo correspondiente, lo único que en este caso particular el diagrama de estados va a implementar, va a definir la funcionalidad relacionada con un contador. ¿vale? Pues bien, ya habíamos dicho que las características que definían un, un contador eran su tamaño, el módulo, el, el tipo de código que generaba y el sentido, eh, si era ascendente o descendente, de la secuencia de contaje. ¿vale? Vamos a escoger algunos de estos casos, por ejemplo, podemos escoger un contador de tamaño 8 que implemente un código Gray y que pueda funcionar tanto de forma ascendente como descendente, es decir, tendremos una variable de control que nos dejará escoger si queremos para un momento dado hacer un contaje de la secuencia ascendente o un contaje descendente, ¿vale? Recordar que el código Gray era aquel que únicamente cambiaba un bit entre dos valores consecutivos y esta en particular es la secuencia para el caso de tres bits, que es la que nos que es la que nos ocupa, porque hemos escogido hacer un contador en módulo 8. Así que lo único que tenemos que hacer ahora es pues, los distintos pasos. Primero, generar el diagrama de estados, siguiendo estas condiciones, siguiendo eh, esta definición del contador que hemos dicho, y a partir de ahí ir aplicando el resto de pasos. Así que vamos a por ello. Así que nuestro objetivo, como ya hemos dicho, es diseñar un contador Gray de 3 bits, ascendente y descendente de 3 bits, porque hemos dicho que sería de módulo 8. El primer paso, pues, es generar el diagrama de estados. Diagrama de estados que va a tener 8 estados. Vale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 estados. Vale. De forma ascendente vamos a ir generando la secuencia 000 pondré si la entrada es ascendente pasamos al código 001 si es ascendente pasamos al 011 si es ascendente pasamos al 010 si es ascendente eh, pasamos al 110 si es ascendente pasamos al 1 1, 1, si sigue siendo ascendente pasamos al 1, 0, 1 y si es ascendente vamos al 1, 0, 0 y finalmente si es ascendente llegamos otra vez al 0 y volvemos a repetir. Si fuese descendente pues es lo mismo pero volviendo hacia atrás, ¿ok? ¿Vale? Por tanto nuestros estados son el valor de contaje representan el valor de cuenta del contador Gray nuestras entradas son ascendente o descendente son dos posibles entradas y nuestras salidas son directamente nuestros bits de estado no tenemos salida ¿vale? Lo que queremos hacer es generar esa secuencia por tanto nuestras entradas son nuestras salidas perdón son esos bits de estado directamente no hay nada que hacer no hay nada más que hacer. Así que vamos allá. Ahora el siguiente paso, como ya sabéis, sería generar la codificación. Podemos decir que, en cuestión de entradas, el caso ascendente lo codificamos con un 0 y el descendente lo codificamos con, con un 1. ¿Vale? Podemos escoger eso, lo podríamos escoger al revés, pero bueno, hemos escogido esa condición. Los estados ya no hay que codificarlos porque ya directamente hemos puesto los bits de la secuencia Gray y las salidas como no tienen pues no hay que codificarlas, ¿vale? Y ahora pues lo que podemos hacer es ir generando estas, eh, las transiciones que hemos dicho antes, las podemos ir incluyendo aquí en, el, en, la, en la tabla de diagrama de estados, ¿vale? Voy a dividir de 4 en 4 para que todo sea más sencillo. Okay. ¿Vale? y por ejemplo, para generar la tabla desde, de una forma más sencilla, lo más sencilla posible, eh, lo que voy a hacer es generar primero la secuencia de subida, la de las entradas 0, y después la, la, la secuencia descendente, la de entrada 1. ¿vale? Después del, entonces, me quedo con todos los casos que vale 0, ok, que estos son de aquí, y pongo la, el siguiente valor de la secuencia. El siguiente valor de la secuencia a 0, 0, 0, a tres ceros, es 0, 0, 1. Para el caso de 0, 0, 1 es 0, 1, 1. Para el caso de 0, 1, 0 es 1, 1, 0. Para el caso de 0, 1, 1 es 0, 1, 0. Para el caso de 1, 0, 0, el siguiente es el 0, 0, 0. Para el 1, 0, 1, el siguiente es 1, 0, 0. Y para el siguiente de 1, 1, 0, es el que tiene 3 unos. Y para el siguiente de 3 unos es 1, 0, 1. Esto es simplemente viendo la, la secuencia de contaje, ¿vale? Si no, o, sea, o viendo el diagrama de estados, si es lo mismo. Os la pongo aquí por si no por si no os acordáis, ¿vale? 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1 0 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0. Y luego volvemos a empezar, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿vale? No me equivoco, así. Esta es la secuencia de contaje, estos son los estados que hemos visto antes, ¿vale? la misma secuencia. Y la he hecho así para retirar más fácilmente la tabla. Y ahora habría que hacer lo, lo contrario, ¿vale? Por ejemplo, cuando estoy en el 0,0, el valor anterior es el 1,0,0. 0. Cuando estoy en 0,0,1, el valor anterior es 0,0,0. Ahora estoy considerando los casos en los que la entrada vale 1, que es el contaje descendente. Dicho de otra forma, voy hacia ya. ¿vale? Y cuando llego aquí, empiezo desde abajo, ¿vale? Cuando estoy en el 0,1,0... El, siguiente, el valor anterior es 0, 1, 1. Cuando estoy en 0, 1, 1, el anterior es 0, 0, 1. Cuando estoy en 1, 0, 0, el anterior es 1, 0, 1. Cuando estoy en 1, 0, 1, el anterior es 1, 1, 1. 1, 1, 0. El anterior es 0, 1, 0. Y para 1, 1, 1, 1 el anterior es 1 1, 0. El siguiente paso que tendría que hacer es simplemente, o es, perdón, es uh, generar los valores de, las, de la tabla de citación de estados. Para ello tengo que acordarme que si el estado actual y el estado futuro quiero pasar de 0, 0, 0, 1, 1 0, 1, 1, los valores de JK tienen que ser de la sentada JK ante ser 0x, 1x, x1 o x0. ¿Vale? Por tanto, con Q2 actual y Q2 futuro, tengo que crear estos dos de aquí. Me puedo fijar, una forma rápida de generar la tabla es fijarse siempre en los mismos casos. Por ejemplo, voy a fijarme en todos los que son de 0 a 0. Pues de 0 a 0 es este de aquí, es 0x este de aquí, 0x, este de aquí, 0x, ¿vale? Este de aquí, 0x, este de aquí, 0x, este de aquí, 0x, ¿vale? Siguiente caso que puedo... Bueno, lo podría hacer para todas las columnas, de hecho, y así incluso sería más rápido, ¿vale? Fijaros, para el Q1, para los casos de J1, K1, pues, mira, Q1, 0... Q1, siguiente estado, 0, pues 0x. 0, 0, también es 0x. 0, 0, también es 0x. Aquí no, todo esto son unos. Aquí, de 0 a 0 sería 0x. De 0 a 0 sería 0x. De 0 a 0 sería 0x. Y del resto ya son unos. Y venga, ya del último, pues tendría... El primero no, el siguiente es de 0 a 0 es 0x, el siguiente de 0 a 0, perdón, sería este no, este de aquí, de 0 a 0 sería 0x y de 0 a 0 sería 0x. Y aquí que me había olvidado uno, ¿vale? De 0 a 0 es también 0. x ¿Vale? Ahora, por ejemplo, puedo detectar todos los casos que es de 0 a 1. De 0 a 1, pues son de aquí a aquí, por tanto, 1x. De 0 a 1 uno es 1x. Uno Todo esto son 1 no hay nada que hacer. De 0 a 1 uno es 1x. Uno de 0. A 1 es 1x vale y ahora aquí esto sería 1x porque es de 0 a 1 cual más de 0 a 1 es 1x de 0 a 1 es 1x y de 0 a 1 es 1x ya veis que es otra forma de ir completando esta tabla cualquiera de las formas que esta de ir buscando los casos concretos como de ir analizando para cada fila eh, a qué fila de la tabla anterior corresponde es igual de práctico lo que os resulte más fácil a vosotros para para no cometer errores ni fallos. Eh, vamos allá con los casos del 1 vale primero me voy a quedar con todos los que sean de 1 a 0 que tengo que poner x1 de 1 a 0 pues fijaros aquí tengo de 1 a 0 x1 y aquí tengo de 1 a 0 x1. ¿Qué más de unos a ceros tengo? Pues tengo este de aquí, de 1 a 0, es x1, y de 1 a 0, aquí, que es también x1. Y ya por último, este de aquí es de 1 a 0, es x1, este de, de aquí, que es de 1 a 0, por tanto es x1. Este de aquí es de 1 a 0, por tanto es x1. Y este último también es x1. Y todos los que quedan por completar son casos que van de 1 a 1. Por tanto los puedo rellenar como x0 directamente. x0, x0, x0, x0... x0 x0, x0, vale, aquí pues tendría este de aquí, x0, x0, x0, aquí sería x0, x0, x0, y en el último caso pues aquí tendría x0, aquí también tendría x0, básicamente es todo lo que me ha quedado sin completar antes, pues ahora es x0. Quizás esta forma sea más rápida de completar la tabla. Ahora que ya la tengo completada, pues el siguiente paso es minimizar las funciones de salida no, porque no tengo, son directamente mis bits de estado, son eh, q0, q1 y, y q2, y lo único que tengo que minimizar son estas variables o estas eh, funciones j2, k2, j1, k1, j0, k0. Vamos a ello. Vale, pues fijaros aquí, tenemos por ejemplo para el caso de J2, así que trasladaríamos toda esta columna, que sería 0, 1, 0, 0, puedo hacer los, las divisiones de 4 para verlo mejor, ok, aunque bueno, se ven bastante bien, 1, 0, 0, 0 y el resto son valores X. Si sí, minimizo agrupando unos, tendría que minimizar esto con esto de aquí. ¿vale? Y por tanto, J2 sería igual a Q1 por Q2, Q0 negado, X0 negado, más eh, Q1 negado por Q0 negado por X. Para la siguiente columna, para K2, pues cogería esta columna de aquí, que estos son 4X, 4X, estos cuatro valores, por tanto, la parte de arriba todos son X, la última fila sería esta de aquí, 0, 0, y eh, la última fila iría a la tercera fila del mapa de Carnot, sería 0, 1, 0, 0. A grupo unos que me quedan este de aquí y este grupo de aquí por tanto k2 es igual a q1 negado por q0 negado por x negado para este grupo más q1 sin negar por q0 negado por x sin negar que correspondería a este grupo de aquí en el caso de k1 Perdón, J1, que sería el que nos corresponde ahora, sería esta columna de aquí, que sería 0, 0, 1, 0, 4X, 0, 0, 0, 1 y otras 4X. Por tanto, junto este 1 con esta X, este 1 con esta X y J1 me queda igual a K2 por K0 por X para este grupo de aquí y me queda más K2 negado, K0 sin negar, X negado para este otro grupo de aquí. Siguiente función a minimizar sería K1. K1, pues la primera fila serían todo X, luego vendría 0, 0, 0, 1 luego 4x y luego 0, 0, 1, 0, ¿vale? Con lo que los grupos a hacer serían este de aquí, sería también este de aquí, y por tanto K1 sería igual a Q2 negado por Q0 sin negar por x más... Este sería este grupo de aquí y el siguiente grupo, este de aquí, correspondería a Q2 por Q0 por X negado. Ya solo nos quedan las dos últimas J0, la primera que será 1 0 XX 0 1 XX 0 1 X X y 1 0 XX. Los grupos que podemos hacer son estos de aquí, ¿vale? Desde arriba, desde la primera fila hacia abajo, por tanto, las expresiones para J0 van a ser igual a Q2 negado, Q1 negado, por X0 negado, más Q2 negado, por Q1 sin negar, por X sin negar, más q2 1 x negado más q2 1 negado por x sin negar. Y ya por último, pues para k0 tendríamos que es x x 0 1 X, X, 1, 0, X, X, 1, 0, X, X, 0, 1. Y por tanto me quedaría este 1 de aquí, este 1 de aquí, este grupo de unos por aquí y este por aquí. De nuevo, de arriba hacia abajo, mis grupos serían Q2 negado, Q1 negado, por X, más Q2 negado, Q1 sin negar, por X negado, más Q2, Q1, X, más Q2, Q1 negado, por X Negado. así que resumiendo las funciones que me han dado la minimización serían estas de aquí si implemento estas funciones con su diagrama de circuito correspondiente sería este de aquí vale donde aquí tenemos el flip flop 2 flip flop 1 flip flop 0 tienen todos estos términos, productos, ¿vale? No hay ninguno que podamos reaprovechar, todos son distintos, así que aparece un circuito bastante grande. Y mis tres salidas serían mis tres bits de estado, es decir, la salida Q del flip-flop 2, la salida Q del flip-flop 1 y la salida Q del flip-flop 0. Si simulásemos esto, generando, eh, poniendo la entrada X a 0 a 1 y generando flancos ascendentes, pues iríamos viendo cómo aumenta el, el valor de la secuencia o cómo disminuye el valor de la secuencia. ¿vale? Por tanto, utilizando este método, el método que ya conocemos, el proceso sistemático de diseño de circuitos secuenciales, puedo generar, puedo crear cualquier eh, contador que a mí se me ocurra. El límite estará en mi imaginación. ¿vale? Puedo implementar cualquier tipo de contador. De acuerdo que es un proceso un poco más laborioso que el siguiente que veremos, que es coger eh, contadores que ya existen e intentar modificar su funcionalidad para construir otras funcionalidades. El siguiente caso es más rápido porque ya tengo los módulos, pero es más, diríamos, de idea feliz. Es más complicado ver cómo construir un contador a partir de otro. El que hemos visto ahora es más sistemático, es siempre igual, siempre tenemos que aplicar las mismas funciones y los mismos pasos, ¿vale? Así que nada, por, esto es por todo por mi parte y nos vemos en el, el próximo vídeo. Gracias.